No, no, no, no. No, no, no. Mm, no, no. Sé que tengo miedo que me llegue la fama. Mm, no, no, no. Cuando estés sola te quito la cana. Déjame saltarla hasta que no salgan canas. <risa> Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Y bueno, hoy estamos... el vídeo de, de quién. De quién. De quién, señores. Si lo ponen en el título y en la miniatura. De quién. Después de la intro que acaban de ver. De, de, de un coleguito bueno, un coleguita no Una persona aquí de la isla que hace música También que se llama Quevedo Les recomiendo sus canciones, señores, porque son bastante, bastante buenas El tío le está metiendo muy, muy, muy ¿De quién vamos a hacer un vídeo? ¿De quién, de quién, perdón? Ajá, ajá, nadie me ha respondido, perfecto Personaje azul, de, de, de, de, del colega Del Poppy Playtime Así que vamos a ver una animación Que no sé cómo, no va, a ver Haggy Waggy está muy triste con Player Poppy Playtime no sé quién es Player, no sé quién es Huggy Wuggy, no te imaginas Dedicándole tres vídeos, pero no sé quién es Así que vamos a ver quién es Player y por qué está triste y por qué Vamos a, vamos a, a ver el vídeo y a ver qué, qué, qué comentan en el vídeo, ¿no? Vamos a ver la animación que tiene pinta de que está bastante, bastante guapa Así que si no me sigues en la descripción tienes mis redes sociales Que ya tienes el, ahí mi, mis cosas para pa poder seguirme, ¿no? Y bueno, señores, que comience este vídeo Ok, lo ponemos desde el principio y en 3, 2, 1, que comience este Video. Me siento tan solo. Bueno, más nadie subiendo. quiere estar cerca de mí porque bueno. por alguna razón me temen. Estoy demasiado triste. ¿Hay <risa> alguien aquí? Um, yo, yo, soy Huggy. Hmm. Sí, ese es Player. ¿eh? Ah, claro, Player, coño, el que juega, ¿no? Bien. Claro, por eso no, tenemos mano. Nada, soy muy bow. ¿Acaso nadie nunca te abrazó? no. Ahora que bueno. Ahora, Hagi? Ahora. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar la salida? ¿Ah? Hasta la próxima. Jake. ¿Dónde estás? No te veo por ninguna parte. ¿Acaso quieres lastimarme? Fiumba. Adiós. Muéstrate. Ahí estás. ¡Ah! Basta. Ay, ay, ay. Entiendo si estás asustado. Se, se dio, ¿algo, no? Sonó algo raro. Nadie quiere estar cerca de ¿No? mí. Venga. Pero nunca te haría daño. ¿No Playercore. ¿no lastimarme. Sé que luzco aterrador, pero no te mataría ni en un videojuego. <risa> Estaba buscando esto. Okay. El pobre, aquí ¿Tienes? da pena. ¿no? No ¡Nadie, ¡Nunca, nadie nadie nunca estás siendo la de. <risa> La sentimental está oh. bien, ¿eh? Muchas gracias amigo Eso es lo que necesito ¿Eh? Como Y ahora Tiempo de cargar ¿Ah? quién? Ah, estoy haciendo, estoy haciendo Está haciendo la sentimental ahí? ¿No? ¿Ah? Mejor hmm. continúo Sé que lo tenía por aquí no, eso tampoco. Bolsillo de Doraemon. Un montón de Venga. Aquí estás. Debo apresurarme. ¿Ah? Vale, vale, entonces si es, es malo, si se es, se es se malo se lo que estaba sale? haciendo la, la, la 13 14 al cole. Ma! No lo entiendo. Se supone que eres un gato. ¿Ah? Ok, acaba se de descubrir otra sala, ¿no? Tengo ¿no? Idea. ¿Ah? Sale de la nada. Vale, Vale, vale, malo es malo, perfecto. ¿Ah? Sí. Pégale esto con eso. No tiene salida. Vale, esto sí lo he visto, ahora se cae va abajo. ¿tú? Ok Vale, lo, lo he visto desde el juego. Por favor, ayúdame. ¿Sé no? que fui muy malo, pero es que estoy Pégale ahí con la mano. Aquí. Uh... No tengo ningún amigo. Solo solo necesito un abrazo. Pégale con la mano, por Dios. Okay, te ayudaré. Ven ¡No! aquí. ¡No! Este tío qué bobo, no es qué bobo. Es que no creo que sea tan buena idea, girlfriend. Demasiado tarde. Me pone nervioso viendo esto, te este lo prometo. Mira. Otra vez, es otra mi vez. Mi juguete favorito cuando era niña. No avances. Luce sospechoso Deberíamos irnos de aquí ¿Dónde conseguiste esa? <risa> Toma, venga, venga, venga, ya está Toma, venga, <risa> venga, venga, venga, Como en mi infancia ¿Ah? ¿Qué es eso? Hey, wow. Ouch. Mira, boyfriends, son muy tiernos Los quiero todos, nunca había visto Unos tan adorables Tú deja, tú deja, tú de. Eh. No te... ¿Ah? No tengas cuidado, tú ¿Qué vas a ver, ¿A dónde se fue? mira, o oh, esponja Hola Carla. Uh, <risa> hola amigos. Venga. Tú no te has cuidado. ¿Vale? Sí, dale un abrazo para que vea. ¿Eh? Es una ventanilla. Es tal y como lo recordaba. Oh. ¿En serio? ¡Vamos! Venga, va ¡Ah! adentro. ⁇ ¡La cogió como... ⁇ ñón. Venga. ¡Wow! No tenemos salida. Vamos a morir. <risa> No te preocupes, boyfriend. Haggis solo quiere ser nuestro amigo. Sí. Como al otro, no al, al otro le hizo venga. Paentro. <risa> <¿Qué así> <risa> Otra vez para abajo. Venga, pero ahora sí que no te salva, pu. No. ¿no? Ah, que vale, claro, ya decía yo, demás, yo. ¿De poco? dónde sacó la.? La, wow. la pistola es. Mira eso, boyfriend. ¿Otra vez? Toma, venga. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? No estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada. Esta canción no está en el juego, ¿no? Digo yo. Creo. No sé, es que nunca he jugado, te lo prometo que no. A lo, lo mejor esta canción está en el juego y. yo qué sé, ¿no? mundo diciéndolo por los comentarios. Díganmelo por los comentarios si, este, si esta canción está en el juego, o que es, si es creada por el, por, el, por el que hizo la animación, no? pero no sé, la verdad. ¿Dónde viene esta canción? A ver, que imagino que será el juego, no? porque no sé si la animación se va a jugar a una canción para... no sé. Japa, ¿no? Eh. Yo digo que jaba. Ay digo... dios. Venga. Espero que tiene una cara de cermito. ¿no Ojo, oh, oh. Venga, niño, ¡Para abajo. Esto no ha terminado <risa> aún. Conservo un as bajo la manga. Vamos, <risa> oh, no. ¿no? ¡Prepárate! En el aire dos humanos. ¿Qué hacemos ahora? ahora Acabo con él y agárrame. Tengo un paracaídas. Mejor llamen a una ambulancia, pero no para mí. ¿Eh? ¿Eh? Pero este video es muy loco, o sea, este video es muy muy loco. No lo entiendo, o sea. Pasan muchas cosas, muchos juegos, muchos, muchas canciones, no lo no entiendo Parece que están haciendo una batalla de gallo, pero pero de no no entiendo nada de los objetos. No sé quién es, no sé, me suena, el personaje rosa me suena Si alguien sabe, bueno, Freddy sí si me suena ¿no? Pero el personaje, ro... eh, el personaje rosa me suena, Crash Bandicoot Ok, vale, están apareciendo muchas cosas este sí me suena, este es de un videojuego, pero no me acuerdo cuál era. Creo que era de un videojuego. tampoco no me suena. ¿Por qué aparecen tantas cosas? Tantas. No sé. Tampoco sé quién es. Algún súper conocido yo aquí. Eh. En vez de VD, VDV. VDV. Qué grande. Hay es que creer esto, se merece, bueno, el cielo. Aquí un Stigman, ¿no? Imagino. Hay un montón de cosas en este vídeo que, que no sé. A menos se me escapan muchas cosas. Pero están todo el rato cantando. No sé, se estaban antes tirando un paracaídas. Ahora, ahora están en una nave o no, no sé qué mierda. No sé qué es. ¿Qué es? No sé, tampoco sé quién es. Ahora se van a pelear. Venga, saca un micro. Ahora le canta en la cara y lo mata. No sé qué está pasando. Ahora le canta y no sé. ¡Buen trabajo! ¡Ojo! Sonic.exe. Venga. Ah, que el de antes era Sony. Vale, pero que estaba bueno. Ya sí, yo que me sonaba de algo, no pero no me sonaba de Sony. Estaba bailando el Switch, Switch. <ríe> Tío, Este wow. video es muy, muy no sé, muy bueno, random. Bueno, bueno, Hola, buenas. Eres Sería una pena si dejaran de lucir como ¡Aléjate! ¿Cuáles son tus intenciones? Los rato con un micro la <risa> mano! Me tenerte en mi colección Deberás sobrevivir para no estar en ella No, no, no, no que entiendo ¡Que comience la batalla! Ahora, ¡oh, de Estos son como las, las pachangas de de, de, de, de... de Pokémon, pero de... De, de, de batallas, de, de... De canción No sé, que estoy viendo, tío, te lo prometo No sé, qué estoy viendo Ahora se ponen a cantar Para con el micrófono, ¿sí? oh. bro, esta vez eso, eso sí que está muy burrada la animación, ¿eh? eso, sí que, que tengo que recalcarlo porque está bastante, bastante currada. Venga, ahora llega un pan, piñazo, ¿Cómo que le pega? Venga. Ahora con el micro le empieza a disparar. El poder del micrófono. ¿tá? Venga subiendo niveles o que toma venga, ¿Sí? <risa> Vaya, capaz ahora lo paro que parece que está siendo la mano mágica de Dinazuma elemental me ha explotado el cerebro te lo prometo me acaba de hacer el cerebro me acaba de explotar si te ha gustado este vídeo no olvides que Darle un pedazo de like y comentarle que comentarme abajo en, en, en los comentarios que, que te ha parecido el vídeo. Y si te ha caído bien, por algún casual, suscribirte y darme un pedazo de like, que lo agradezco bastante. Así que sin más dilación, hasta aquí el pedazo de vídeo espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.